Eh, qué pasa gente sexy de internet Aquí Mercurio 3.09, un nuevo vídeo Y estamos con el tag El tag, el tag del youtuber Y me que es Bueno chicos, a ver Estamos aquí otra vez en el tag. Bueno, en el tag del youtuber. Que me lo que literalmente eh, me lo pasé por, por acá abajo, ¿no? Por aquí abajo, así. Muy neta, muy neta, muy neta, así. Eh, <risa> no sé cómo explicarlo bien. Que si quieren saber quién me retó a hacerlo, bueno, más o menos por decir así. Fue este Ransom. Que estará su canal en el, el video. Su video en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ello. A ver. Eh, yo que me acuerde, mi primer canal en el que me suscribí fue más o menos, uh, déjame, déjame pensar, porque eso fue mucho tiempo ya, eso fue cuando era más friki. <risa> eh, si no me equivoco fue menos 13, sí, menos 13, que ya si no lo conocen o así y quieren saber cuál es, fue, pues se los dejo en la descripción también, <risa> porque en serio. Pues me gustaba me mucho la series en ese entonces Y pues... Pues me suscribí a ese A ver, ¿he cancelado una suscripción? ¿Me pregunto yo? Hmm. Pues la verdad es que sí He cancelado un montón Un montoncino, sí ¿Pero me recuerdas de vienen de muchos? No, no chicos Es solamente porque, o sea Hace mucho que, por ejemplo Me gustaba verlo, ¿no? Pero al pasar el tiempo Me dejó de gustar eh, o sea, ya dejaba de ver sus vídeos, nada más lo tenía ahí arrumbado. O sea, ¿para qué tener canales suscritos a los que no veo sus videos A ver, la verdadera historia es que sí me he quedado con ideas y sin ideas que grabar, ¿sí? Por ejemplo, tengo muchos videos aquí muy arrumbados en una carpeta que son de videos editados, que, que en el momento me parecían muy chulos, así bien épicos, pero al subirlo en privado me di cuenta de que no. O sea, que era una completa basura. Y pues, pues sí, me he quedado sin ideas a veces, muy pocas veces, pero sí me quedo, conste Y, pero hay unas ideas que las tengo, las grabo, las, las edito, las subo y veo que es una completa basura O sea que, pues sí me he quedado sin, sin pensar ideas Mmm, creo que un poco así, sí, sí la verdad es que sí, aquí no le importaría Pero así que digamos así, un exageradamente Así de entrar cada día A YouTube y ¡Oh my god! Tengo ya Mil suscriptores, ¡No! Ya tengo dos No, así no, o sea Sí me interesa, pero no, no es mucho O sea, lo que más importa es Es divertirse en el canal No importa tanto El número de suscriptores oh, Como ya les digo, ¡Gamerlandiacos! <risa> Vamos a ello No <risa> No, no, tengo amigos youtubers, soy Pobre verdad. sí si sí, hay uno Uno que otro Que sí me cae mal No voy a mencionar nombres Eduardo Juega Ransom Wendel Locker Pumano 208 okay, no, okay, no No, no se crean, es una broma, es una broma Todo, Todos esos me cae bien, pero Si tendría que decir un youtuber Que no me cae bien pues la verdad es que hasta ahorita no hay nadie que, me, que no me agrade así de lo que digamos que me hagan enfadar un montón y que no me caigan muy bien. Así que digamos, la verdad, la verdad yo le diría que, que no hiciera no es esto por dinero nada más. Si estás por dinero, fallas en este, en este sueño, la verdad. Si es por diversión, si es que te gusta hacerlo, todo eso, esto es para ti, ¿vale? Esto es para ti y para nadie más. No dejes de influenciarte para... Para esas cosas de dinero... Que nada no más... Si quieres eso nada más de dinero... ¿Cuánto te apuesto que vas a fallar? Si es solo por dinero... ¿Vale? Y... Lo que también le recomiendo es que no uses bots... Bots... Nada de esas cosas que... Que hacen que solo sea un canal... Viejo... O sea que... Que nunca tuvo nada de acción... Y todo eso ¿Vale? O sea que... Te recomiendo que no hagas eh, esto por dinero, por bots eh, y, y si no te gusta tampoco lo hagas, ¿vale? Lo que yo te recomendaría es que hicieras que, es que hagas las cosas como más te gustan, no hacerlo un copiadero, o sea copiarle a alguien más, ¿vale? No, no es bueno que le copies a alguien más Porque si no sería, nada más, o sea, por ejemplo Yo veo, yo veo otro canal, ¿no? Y digo, y, um, un ejemplo, se parece el de Eduardo El de Eduardo, saludos a Eduardo de una vez eh, se parece el de Eduardo juega Y digo mm, Es una réplica, no, mejor me voy Al original y está mejor Ahí está, eso, eso es lo que diría yo Y la mayoría lo diría así ¿Vale? O sea que yo te recomendaría Que no hicieras eso, no hicieras Copiadero Que lo hicieras a tu manera, ¿Vale? Vale. Y que le es mucho esfuerzo, o sea, no va a ser del día para el otro. Hay unos que uses bots, <risa> a veces que se bots, eso no, eso no, eso no, lo uses. Pero sí, eso puede tardar hasta un año o dos en que tengas fama así grande o tal vez en semanas. O sea, o sea, eso es variable. Mientras más esfuerzo le eches a tu trabajo, mejor, ¿vale? Vale. Ah, y para comenzar no te compres una computadora super gamer así grandota y con todo tu tablero gamer, tu mouse gamer, tus cascos gamers por decirlo así ¿no? Yo por ejemplo cuando empecé <ríe> me acuerdo que usé unos audífonos de unos 20, 30 pesos que me encontré, no sé si los que viven aquí en México los compré en, en Tepito o en, o también los venden en, ¿cómo se llama? Eh, A ah, eh, la otra cosa que se me olvidó ¿Vale? <risa> Pero sí, en serio Para los que viven aquí en el DF o conocen Ahí es donde los compré ¿Vale? Pero mientras que vas avanzando, vas avanzando Puedes comprarte unos cascos mejores Como ahorita yo me compré unos unos, llama, unos de Logitech Que son unos cascos con micrófono ¿Vale? Mm, sí si sí pueden, o sea, todos son diferentes Todos son diferentes Hacen lo diferente en todo estilo, así O sea que yo diría que Si sí lo podrían hacer, pero si sí, Ellos lo quieren Si no les gusta Pues no van a lograrlo ¿Vale? O sea, todos son Capaces de lograr la fama En la internet, ¿vale? En, est en este sueño, por decirlo así Como he estado diciendo todo este Vídeo Eh... Pero sí, la verdad es que sí podían hacerlo todos Si es que quisieran Si no me lo quieren por dinero O sea, o sea, eso Eso eso no lo van a lograr Al principio O sea, luchen por lo que quieren Aquí, si quieren hacer esto, háganlo Si no, pues no lo hagan Pero sí, todos tienen, todos tienen el poder De lograrlo A ver, la verdad Grabo en mi casa O sea, en mi casa Que... Entonces, está en construcción, ¿vale? Bueno, estaba en construcción la dejamos de construir hace uno o dos años Por falta de money <ríe> Sí, la verdad es que sí Porque en el Distrito Federal Los que vivan aquí Saben que cuesta mucho construir aquí una casa, ¿vale? Y pues es que cuesta un montón de pasta, ¿vale? <ríe> bueno, ahí está la razón por qué grabo En una casa que no se ha terminado de construir ¿Vale? A ver, grabo en un escritorio coste, un escritorio aquí de los Grandotototes, eso sí, de madera Con aquí unas Unos muñequitos de Star Wars Sí, unas navecitas de colección Sí, soy fanático de Star Wars Sí, sí me gusta, me gusta, like, like No, no me culpen por eso <risa> Bueno, a ver eh, Como ven aquí tengo <risa> el Nacimiento, aún lo tengo, sí, la tengo aquí Vale, y a ver ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuando grabo? Eh, grabo, justamente Un día A la semana o dos Grabo, conste, conste Entre un, un miércoles O un día antes de subirlo Si, <risa> sí, soy muy desordenado O sea, o sea no me planeo mis O sea, cada vez que tengo la oportunidad de grabar Lo hago, ¿vale? Ya, si me da flojera, o sea, si no tengo ganas Y, o sea, so, o estoy enojado O estoy triste o así No voy a grabar nada es lo que me ha pasado últimamente, de que no he grabado luego, a veces una semana no he grabado nada No subí nada, mejor dicho, y pues por eso Pues, o sea, si grabo, eh, por ejemplo, estoy enfermo, ¿no? Si muy, muy enfermo, y o oh, estoy triste, o así Y grabo algo, no me va a salir a la misma forma, la verdad es que no La verdad es que no, o sea, o sea, es que no, es que no voy a, no me va a salir igual O sea, muy entretenidamente no me va a salir, la verdad, ¿vale? Vale, a ver, la verdad, la verdad el juego que más me ha gustado O es mi favorito, por decirlo así Son dos, o sea, no tengo uno, tengo dos Que son los que me marcaron mi infancia Así que grando, Totalmente me marcaron mi infancia porque fueron los primeros juegos que tuve Que fueron Saiyan Road 4 Sí, el Saiyan Road 4 No sé si lo conocen Y el Left 4 Dead 2 ¿Vale? Para matar zombies a la cosa muy chulo, ¿verdad? ¿Verdad? <risas> pues esos fueron los... Dos juegos que me encantan. Sus trailers, si quieren verlos, estarán en la descripción como siempre. Y vamos con lo siguiente. Bueno, estamos llegando al final del vídeo. Muy chulo, muy bravo. Eso estuvo genial. genial. Me gustó pasármelo contigo y conmigo. Para que supieran más de, nos, de mí, mejor dicho. Y pues por último, tengo que decir los nominados que tienen que hacer el tag de youtuber. Son tres elegidos. En primer lugar está... Superren. Hola Superren. Que la verdad es que no hablo con él. No lo hablo últimamente. Pero. Pero sube videos. Conste. <ríe> con Magic Gamer. HD GD. También te reto a ti, compa. Y por último. A Pumas 908. Como la ven, de Wonderful. O sea, entre comillas, Isaac. Isaac. El que me ayudó a jugar That Real. ¿Vale? Pues, pues nada, eh, like favorito Si es que les gusta Suscríbanse si es que les gustó este vídeo Y nada, nos vemos hasta la otra Adiós